Este primero de junio, como cada año, inicia la temporada ciclónica, por lo que se espera algunos fenómenos climáticos previstos afecten al país, por lo que entidades de socorro se preparan para dar respuesta. El director regional nordese de la Defensa Civil, Juan Pablo Inoa ofrece los detalles. Bien, tenemos eh, en un listado eh, que nos llega realmente, que son 21, donde a uno, varios de estos pueden afectarnos, como el caso del año pasado, donde eh, el huracán eh, María e Irma afectó y eran 18, ahora son 21. Eh, ya inició uno de ellos, el cual que se encuentra a gran distancia de nosotros, de República Dominicana, por su posición y desplazamiento, no tiene peligro para nosotros. Y de estos 21 eh, pueden desarrollarse en transcurso de, de seis meses, eh, algún huracán que pueda impactar República Dominicana. En torno al número de voluntarios que cuenta la entidad, de acuerdo con lo informado con Inoa, es suficiente para prestar el servicio. Nosotros tenemos suficientes voluntarios, eh, porque hay voluntarios que vienen aquí a la defensa civil a 6 las 60 horas de su centro educativo, de liceo, de tanda corrida, colegio, y se quedan siendo voluntarios. Aprovechamos y lo capacitamos. Eh, la primera parte es, primer ciclo, eh, eh, dándole los primeros auxilios para que se capaciten en esa área. Luego lo que tiene que ver con asunto acuático, la capacitación acuática y así entrándolo a otro módulo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.